Nada. Digo que nos me metamos aquí, nos metamos aquí me ¿Metamos acá y nos escondemos. Nos subimos al techo, No, ya, ya. ya. Enchera, sí, sí, sí, vamos, nos vamos. No, ya. Ahí, Papi, a les un de la cuchillo, cuchillo, <risa> Ahorita, yo... Esperate, esperate, Y no... no! no! no! no! no! no! no! ¡Ay, no! no! Ah, no! ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace pegando un, ca un comandante gilipollas? ¿Qué hace? Digo que nos me metamos aquí, metamos aquí, nos me escondemos. <risa> no, no, acá no, escondemos wey. Wey. no, pero nos van a ver, nos van a ver por los ID. Papi, están escribiendo sus cuchos, ¿o qué? Sí, marica. A ver otra, no, Mario, ves que aquí no hay canciones. ¿ve? No, que Nos metimos a la mafia o el ejército. Papi, <risa> yo no tengo nada más que hacer. <risa> ¿Sí, tantos militares que tiene el ejército de Colombia. A ver, metamos por acá. <risa> Pero meta, bro, mira, otra vez, ya el ya atrás subimos al techo o qué? No, ya, ya, Entra, ya... sí, sí, sí, sí, vamos, vamos No, ya yo. Pero subamos al techo. al techo. No, no, rápido, no, Rápido, rápido, rápido, rápido. Y si hago, entonces... hayunos, te... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, es que. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, güey! ay, ay, ay, ay, ay, aburridos. Ay, hombre. a la tenemos. No, no, ya algo les decimos que cogimos por el, el monte, monte por, por, por, la, por, la por la montaña, montaña Por el lado, no, si, sí, deteníamos de la casa Por la tierra, no, estamos por la tierra, tierra, la no, por la tierra. tierra. Ah, ¿Ya? ya, no, ya estamos no, aquí, es el, el casino Oye, no eso, no marica Pero la cámara lo Lore y no risa de y después de todo que fue que nos metimos ahí venía ese marica todo entusiasmo y que a pegarnos un batazo y que venía yo tan marica marica arias arias arias <risa> no sé por qué no se sé borró si no. tanto para subir esa montaña María, yo no sé, no sé correr <risa> Ay, qué hueputa puta de risa, güey Nos tumbamos a me sí, putas Ahorita, higüe puta, me cambio el pelo, me quitó la barra ¡Lo he Esperate, Espérate, esperate espérate. Yo le respondo. ¿Cómo es que me respondo para acá? Así. Corriendo, jefe. Corriendo para qué guapo. Una risa, weón. Ay, madre. Que parte, si algo digale, no pues Tienen volvió, que seguir sobre toda la autopista de Señora los Donde queda el hospital Pybooks, yo creo que es allí ¿Vamos ni, o qué? Ni puta idea ¿cuál será, güey ¿Dónde? No, es el de acá, el de Sandy, es el hospital de Pybooks Y es donde es pero... Ah, pero bueno, estamos cerca pero, ¿Vamos? Creo que es ah, eso. es que me da pereza Siguen en la carretera, y gale, sí, ya no estamos devolviendo ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿Qué le decimos? Es que le, se le quedó, chile en el monte. <risa> que le estamos devolviendo? Pues metamos por acá, por acá, y si hay pues decimos que que ¡Oh, no... ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ¡Oh, no! <risa> me pegan pega uno me un y me mato Ay. Marica mira mira mira mira cómo estoy sangrando bueno, Ay, sí. venga espere uno no puede cargar a alguien acá no no venga no, no tienen marihuana es sí, un porro venga regáleme regálame un pedacito porque necesito subir de de jokes jokes in defense no hice ya Marica está Así se bajan las escaleras y ¿Paren dónde está? <risa> <risa> yo, me Paren donde están. La comisaría nos gándonos. <risa> Venga, va, va, vamos, por aquí, vamos por aquí. Ya, vamos por aquí. <risa> ay, ay, qué risa, Ay, ya con esto nos hacen seca. <risa> no, yo ya, ya lo Bajan corriendo, ¿cierto? Drotando. <risa> Madre arica, hay más trabajo <risa> que faltaba Y ahora por donde a la derecha eh, toca no, to toca Ah, creo que sí Es que es aquí arribita Llegamos por el monte, así merdos Sí, no somos pues guerrilleros Eso es PG <risa> ¿Qué Ay, PG dice? Qué, qué risa con eso, güey <risa> sí, Ahí sí, que bueno. va Vamos y nos quedamos al lado del... Del, del hospital de Sandy, que hay ahí, una, ahí está la comisaría de Cherry. A ver qué nos dicen. yo <risa> no, sí, a pegar un patazo, pero. <risa> okay. Estamos aquí anunciándolos con los <risa> <risa> Es que no, la verdad es que todos los cuatro somos del FBI. <risa> <risa> Ay, es ubicacional. <risa> Ay, parce, estos manes son muy patos, weón. <risa> Ay marica, me hizo a reír muchísimo. Y sapo, puta, mucha pierna, Ay Ay marica, me hizo a reír marica. Uff, puta wey Ah, se marica me puso a mandar fotos y el eh, ya de carros cortando y no le volamos, respónale, dígale que una que Valencia le dio, le dio la palia <ríe> Ahí okay, vamos, díganle, ya, ya estamos llegando al, al hospital de Pinebox Ajá, llegando al hospital <ríe> y Valencia hablando Que nos encontramos con un sheriff. Y tocamos. estamos estamos yendo por acá corriendo y.? No, que exámenes <risa> para la mafia. <risa> que no, que no, no. <risa> <risa> un no militar que si ustedes no están con nosotros. ¿Cuántos de esos, güey? Puto hospital, <risa> güey. Aquí quiere que chita, quiere, chita, quiere, chita que pasen una... que es una orden, oigan... Párense no. ya, donde están, pasen ubicación, es una orden... Oigan este A izquierda, voz... izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda Por acá, por acá, por acá, por acá. venga, venga Por la garra... por la principal, ¿no? ¿eh? No, no, sí, sí, por la principal, por donde voy yo Ahí <risa> <risa> <risa> paremos bueno, en la patrulla, weón. No, hacer? ellos dijeron que acá en el hospital... Ah, pero este eh, es el de Sandy, weón. Papi, yo, es, es el hospital. Mándele semicardia, el... el... ah, sí. Ari, weón. Arias, es lambón. weón. a poner a carla, ¿Bander? ¿Bander? <risa> Eh, a ver, ¿cómo es el número de esta gente? ¿Quién me 52. tres 33. 63. Se me está dañando algo allá Aguilas 52, ¿qué? 52, 33, 63 ¿Cómo la viste ahí? Es <risa> sé. <risa> Ay, cañitas De putas, no pueden ser serios <risa> Con la mafia No, eso no es un mafioso, no ahí Los patos Somos mafiosos nosotros No con sí. roa así, Así bien chile Sentémonos la <ríe> ¿eh? ja, cabeza Papi toma una foto, cucho el sí. sí. no, la aquí. <ríe> Ah, pero yo estoy más trabao Ya ja, un porro, ya un porro Eh, analgésicos Y marica, yo con toda esta plata y... Venga, me tomo esta platica que más bien Uy, sí, sí, sí, <ríe> que estoy dios que... la robando Depositar, aceptar, nueve mil Y aquí hay un con COVID Un <ríe> Ya, ya, ya, papi es que es una orden, ¿y usted quién es? <risa> ese, ese, ese es el piro que nos está diciendo que nos iba a pegar un batazo. Ay, quítese. We puta. Uy, ya le vi la clave. ¿Cuál es? Cañas papi Ricky. <risa> Pero a usted le cae todo eso ahí. Oh, yeah. <risa> ya está, más. Oh, oh. le cae todo el de cañas. Un uh... intestino hondo. O sea que van a venir por nosotros, no vienen o qué. Ay, marica, que risa estos putas ¿Qué le decimos? No, todo bien. Estamos probando No, que a le dio la palia y lo, lo trajimos acá Ni porque a mí tan marica o sea, no Ojo que a usted fue le dio la palia tan este marica. ¿Qué coño le dio que me hicieron por Sandy? sí <risa> Dígale que pensamos que éste era el hospital Ya <risa> lo sé, ya lo sé Me gusta que ya coja el número No, el... Tan, no, marica, no. Pues... tan marica no Tan marica por no meterse por esa zona dale no es que ¿Qué, qué, pues cuál que sí. cual zona pues normal no un vuelito entonces que nos movemos o qué pa donde? <risa> vamos <risa> para la ciudad pero vamos caminando <risa> vamos, sí. <risa> sí, bueno, juntamos, vamos <risa> un taxi entonces vale <risa> esta patrulla madre, ¿no? a ver y que nos van a pelar pero? <risa> y por qué va a pelar? Yo me voy a agarrar, entonces vámonos pa' ¿Vamos por la carretera o qué? No, pues vámonos por monte, pues a ver, ni qué sabemos a donde quieren que lleguemos Dígale, dígale a dónde quiere que vayamos No, ya no sé, piro El ¿a dónde quiere que ande nos vemos ¿En el Chile? ¿A tu qué? <risa> no, pero espere, no, no le espere corramos que, cabrón, sí, Esto que, no ver, tiene no, Twitter, no, mándele por Twitter ¿Qué vamos a hacer? No, papi la mejor es irnos por toda la carretera, güey No, para acá, para acá, para acá confía en mí No, o sea. sí, puta maricas, pues! <ríe> que hijo, venga, tírese, tírese No, sí, sí, la tirase sí todo mal Pero las risas no faltaron <ríe> Ay, pues qué chiste Pues entonces, venga, pues, pero... ya Arias, ya les preguntó, entonces ¿para dónde nos encontramos? Pero no, yo no he preguntado nada, no. Escribales, es que ustedes pero, son de puta. No, no, yo no porque si no me la empiezan a montar a mí. Digo que. Que, que, que, hay la función, que pidamos Desde vacaciones. Quietos, pero este huevo de puta. Pero... ¿Qué vos con los rea? Escribales, pero... pero. Van a venir por nosotros o qué huevo puta. <risa> no, pues venga, venga, sigamos bajando. Espere, no me estás sacando de puta de droga, tú. <risa> <risa> marica, me estamos otra viendo, vez. Quieto, es que quieto. ¿no? Pero ya, ¿no, marica, no le están viendo, sigamos. <risa> A ver. No, es que nos estás pesteando. Están marica. <risa> ¿Sí? Y, y yo, lo, yo lo guardé como águilas <risa> Cerveza de Águila man. Venga Venga, venga no, Oye, hagan raro, nos viene a pegar, yo me le paro duro Ah les ¿no? ha muerto Tío sí, sí, obvio, Ustedes obvio, sí oye, sí oye, piso, no, Ustedes tienen sí pistola cierto No no no No veo el que tienes ese pirojo Nadie tiene un cuchillo no papi lo, lo apu, <risa> no raro, le a pegar Apuñalamos Y hablarnos <risa> mal lo que va muy cochillo pues seguimos caminando, pues... Velo, velo, velo, ahí vienen. Chírle, chírle, salias. A muchachos. Yo les dije que al hospital de Tilburg. ¿Qué pasó? Ah, nos equivocamos de hospital. Ey ey, ey, ey, ey, ey, sin pegar, sin pegar. Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace pegando un, un comandante gilipollas? ¿Qué hace? ¡Cálmese viejo! ¡Cálmese! ¡Cálmese viejo! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Pegando un comandante? ¿Pegando Juan, un... comandante o qué? Hagan fila los cuatro otra vez. ¿En fila ya? ¿Qué coño? Dame <risa> se en fila. <risa> ¿Y usted le vuelve a pegar a uno de estos camellos? Y le encajo en nah, nah, nah, patrón, con todo <risa> respeto. Yo, yo le he fiel a usted, pero que no me van a pegar pesas. El estaba sano y gocaste, ¿Quién coño no le dijo no que fueran fueran al hospital de Sandy? Ahora usted, pilluco, orden mía, se va corriendo hasta el hospital, y va a que le llamen a la soga hágale a ver. Hágale, ¡Ya! Es una orden. Oh, pues, loca. El man sabe que sin nosotros cuatro vean... ¡Sí, papi! ¡Ah, <risa> oh, sí, papi! Ay, <risa> oh, sí papi dale maricón! ¡Y yo hoy me el pare Eso lo escuché, pinche maricón no sé. usted. Uy, Uy. ¡Uy! ¡Parido! Peló, sapo! Ese es mi patrón. Okay. Así, Así se respeta muchachos. ¿sí? Ya, ya Aprendieron ¿a, ¿sí? ¿sí? ¿a, ¿sí? ¿A las camionitas, nos vamos. ¡Pues <tres> loco! patrón! Yo me vine de acá bien. eso que se solo a Valencia? ¡No, papi! Yo si le paré ¡No le que con un Sí, yo también, sí, yo también le pegué. ¡Pegándole a un patrón! Aprenda a respetar... Los miembros listo. Marica, yo le digo el Oxy tiene, tiene una maldita a... ambulancia. <risa> Uy. Si sí, el cucho dijo, no, cuatro por uno, papi. Sí, <risa> <risa> y si yo me le paré de una tira es por algo, weón. <risa> y no veo que todos nos paramos hermano Si, sí, no, no bien, yo pegué me voy de... por un Uy, vea, está agonizando. Que y es que lo peor es que la policía puede venir acá y nos coja todo. Bueno, se puede decir, no, yo no los conozco. Yo le digo, no, a mí me están secuestrando. ¿no? Sí. <risa> a llega la policía, uy, gracias a Dios, señores, a, este, a, este, a este. Yo sé que lo reconocen. Sí, ahorita, <risa> a mí que yo saludo al capitán, o sí. Le dice, uy, capitán de Menos mal. <risa> Oye, marica, pero, bien, bien, no. Ya, ya se ganó mi mi. mi respeto el, el, el jefe. No, que va, wey, de puta, porque se dio cuenta que si no le ahí sí. se ahí está mamando. Yo porque pierde las sí. cuatro tan maricas. <risa> Mira, entonces me fue un batazo tan marica. Wey. Yo sí, ya no, papi, yo me le paro wey, a, a puño limpio, weón. Ahí te lo voy a decir, ah, patrón, qué pena, pero es que yo no aguanto que nos, pe nos peguen hacia la No, no, no, no, sí. No, sí, no, sí. ¿sí? ¿Eh? Que nos faltó no, eh? Bueno muchachos, ese tipo que conocieron Que está loco, que está desangrándose. no, comandante, comandante pero lo vamos a degradar. Pero lo no, se controla, no, no no, y dale, y dale, y dale, patrón, que pena, pero es que. Entiendo que obviamente ustedes se equivocaron porque... en la ruta. Ah, no, no dieron las indicaciones por por hermanos ligero, hermanos nos rusieron. No nos lavían por sus hermanos, sí. Pero tampoco hemos motivo pegar para la ruta golpeando. No, patrón, es que, pues, no, no le escucha he con ¿no? él tampoco. Ah, nosotros somos fieles a usted, así. Ah, la chupamos, ¿qué? No le escucha. No le oye. No le oye, no, no le oye. Ah, no le no, no, no. escucha, huevón, no, dentro del juego ya sí, a ver. Usted. Por eso espere. <risa> se unos más? parches ahí en las heridas de bala para que no le salga sangre y después te vaya a un hospital. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué, sí, ¿qué le muchacho? decimos? muchachos. Pues felicito por... Oh, por padre, padre, patrón no, patrón, te... ustedes para no nos disculpará, nosotros estamos ahí, para que, que le digan, palio a le digan, para le compramos unos medicamentos. le les para lo de los medicamentos. Y los no. medicamentos para <ríe> sí, sí, claro. que este no nos disculpará, que ¿sí? pues que a la familia pues, también no, que le ¿no? No, yo lo tengo, yo lo tengo. Yo tengo medicamentos. ¿Cómo? ¿Nos pagaron mil? Esteban nos está cerrando la vida. <risa> <risa> Ay, no se vayan, no se vayan Bien, ahí está Para que cubran ahí los gastos médicos y, y de comida y todo eso Bueno Ya se curó de las heridas, mijo Ya por lo menos no se me está desangrando me Agradezco que lleva chaleco antibalas Y no estaré con un colador Me ha pegado, me ha pegado una de las bolas, loco Bueno Acá están los cuatro camellos que hemos reclutado para la organización. Los hice ah, subir pillo, eh. el monte Chile yo sí, mirando fijamente, la Los que tienen mejor estado físico son acá el compañero Connor Murphy y Juan Valencia. Eh, me gustó ah, la, la actitud y la aptitud de Camilo Arias, también. Bien, ahora, me puede decir que si el, el indio, indio. Así Así me, dicen me dicen en el pueblo. pueblo. El indio, listo. Sí, señor. ¿Sí? La India. <risa> India Catalina. <risa> sería bueno, sería bueno que para recordarlo lo ponga también dentro de su de su nombre en el foro. Sí, sí, señor. señor. Eh bueno, Connor, ¿cuál va a ser su apodo? Disculpe. Candonga, candonga. Y yo me yo La posilga, la posilga, sí, con, la, posilga, la, posilga la posilga. No, no, no, serio, serio, serio. Uy jefe la verdad es que no, no tenía pensado nada de eso Lo Ay, único que se me viene a la mente es el italiano, italiano, el, italiano. Es el burro el tres El italiano, <risa> el, entre... el, italiano el, sí. el tano lo vamos a decir porque el italiano es muy largo, el tano Listo <risa> Es que el le otro muchacho la el que okay. tiene a la derecha es Mario Piyuco, alias Halcón, Él es jefe de armas de la organización. Eh, así que bueno, él se va a presentar, él va a contar un poquito. Comandante. Jefe de armas. Después de lo que hizo que hubiera... Uh. Perfecto. Buenas. Buenas. Buenas. Pero, perdón por lo ocurrido, pero ahí dijeron que se le ordenó ir corriendo al hospital de Pillbox y se fueron a otro. Y por eso ven aquí a dar un batazo simplemente. Simplemente, pero listo, acabé con dos tiros, fuera. Vamos para adelante. Sí, pues sí, creo que con esto ver, ya aprendieron algo. Y lo que debieron haber aprendido es lo siguiente. Al, a, a sus hermanos no se los toca, se, pro, se los protege. Por bueno, más cagadas que, que sí, se pero... manden. Sí, claro, sí, claro. Por más cagadas que se manden, siempre tienen que proteger a sus hermanos. Hermanos somos todos nosotros. Todos los que estamos somos la organización. Listo. Oigan, no. El único motivo por el que ustedes podrían tocar o hacerle daño a algún hermano de ustedes. Es que sea por orden directa de la cúpula y sea por una, por un suceso extremadamente grave, como traición, ¿me entienden? Uh, es? Eso, no hay motivo alguno para hacerse daño entre sí. En todo caso, hermanos, todos no nos cuidamos. Como se llama el más. Nos cuidamos el culo, la espalda, uh, aquí, nos aquí, cuidamos aquí, la, hasta la aquí, es... Sí. Madre, aquí, qué, qué risa, ya está, pues, ya les disculpas, le disculpas Ya vieron que es lo que pasa Se comió cuatro tiros Gracias a Dios tenía el chico antibalas Y no me quedaba sin jefe de armas eh, Pero bueno eh, Se han desempeñado bastante bien Como les dije, me sorprende eh, Sé que seguramente No les hemos dado todo el dinero Que esperaban, pero bueno, yo creo que Algo de dinero lo están llevando a casa No, eh, me nada más también. Y un paquete de leche Nos pues enorgullece y si nos alegra bastante que estén con nosotros Y eh, como les digo, no es que ustedes van a estar todo el día con nosotros Porque pues no las 24 horas hay trabajos para hacer Por eso pues ustedes si en sus tiempos libres pueden ir a tomarse una cerveza Pueden ir a conocer gente, eh, pueden ir a trabajar Que lo más ideal sería que trabajen, ¿no? Pues para que el día de mañana ustedes también se puedan comprar su camionetica, su carrito, eh, sus propias armas, ¿no? Eh, eh, entonces en ese sentido no los restringimos. Eh, lo que sí les vamos a pedirle los números de teléfono uno por uno, empezando Uy, de Juan no. y terminando Camilo. Para nosotros tenerlos anotados y que ustedes tengan nuestros números de teléfono listo. No vamos a, a mandar a Juan Valencia. A patrón, mi número es 754... 237. Es mejor que los anoten directamente en un papelito y lo, y lo mantienen así, poderlos agregar de una manera más sencilla. Me dice que su número no recibe mensajes, así que arreglelo. Ahora vamos con Connor Ocho, seis, cuatro, cuatro, cinco, ceder, y cale y sin rencores, vamos con el Tano. Y otra no vale. Cuando recorres dos, si sí, todo es, es la buena Ay, topa Quiso jefe, ahí le doy el papelito Listo sí, jefe, ya lo activé, Qué pena La señora no. yo, ahí, la trae Eso ahora vamos con el chile es, para para. Man, es que es que un el socio. Papi, yo se la iba a hacer. Tres, cinco. <ríe> a ver, pero muy todos aleitosos. Es que, que apenas no llegué, les va a coger a... a batazos, papi. Me lo metió, fue a mí, yo sí, de una. <risa> Blum, Dios, se empujó. Ahora ¿no? le el... <risa> reyes y hace pegándole a un comandante. Y yo, su puta madre, comandante. <risa> <risa> eh... <risa> claro, casi no que al comienzo yo tenía la botella en la mano. Tomar, <risa> que yo no lo quería. puño y este se fue a tomar, huevo. Dice que yo no lo quería conocer. Me lavando como tres veces y yo... ah, ya, pues. Ahí te identificamos, hasta luego, jefe de armas, Mario. Va a decir la buena, Mario. <risa> Una buena, don Alfonso. Usted no le es llamaba, ese ¿Sí, no le es llamaba, era, pues, Donal. Ah, Alfonso, pues yo le iba a decir Don, don Alfonso, donal. ¡Ah, <risa> don Al oh, marica, <risa> Te falta sagacidad. Donald <ríe> No, ya estamos ahora sin balaos weón Ya estamos a esquilar un pico Si, <ríe> si, No, es que me <ríe> no me conozco Ah, que Ah, que no se conocían y lo defendió <ríe> Papi, yo, yo sí lo no voy a cargarle la mala a ese piro. No, no, eso es, eso es, cada vez que lo no veo y me voy a botar a eso. Bien raya. <risa> Paso, tío. <¿Paso, yo? risa> ah, ¿A, ah, a quién esta mierda me activaron mi dinero, yo? Sigo de verdad, a mí también. Papi, yo. Esa que pegarme a mí. Vean, este piro siento escarado. <risa> Microphone muted. Microphone muted. ¿Quién es el gringo? El gringo es Chris. Se <risa> vale. lo metió el sábado y se lo sacó todo. un segundo. <risa> Oiga, uno puede tener otro personaje, ¿sí o qué? Sí, Sí. No, papi, con él es que va a vender a estos hijos de puta. Listo, muchachos. Ah, yo, yo, yo, yo estoy bueno, Ahí tiene mi número, me agendaron todos. Sí, patrón, a mí no, no me llegó su número ¿60? no me, no me llegó el señor, señor gringo. Ahí está, ahí se lo mandé. Ah, ahora no, sí ya, patrón. Me pueden agendar como el patrón, como Guadaña, como el Nacho. capitán Rossini, <risa> esos son los, los alias que manejamos. Siempre ustedes traten de, con cualquier persona que conocen, manejar el alias. Nunca decir yo me llamo Juan Valencia, yo me llamo Conor Murphy yo me llamo Camilo Arias, yo me llamo Tulio Bochelli, no, no, no, alias, alias, porque parte de este negocio es pasar desapercibido, Arias, ¿sí? Arias, que sí, no creo. sepan que sean lo menos posible de ustedes, que no sepan nombres, que no sepan teléfonos, que no sepan ni quieren que autos se mueven, ¿sí? a veces Pero hasta que andan en autos rentados, <risa>